Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Cordial saludo, Semana Bíblica. En estas pildoritas bíblicas, a partir de hoy, vamos a estar con la temática de la Semana Bíblica en nuestra diócesis. Aquí en nuestra diócesis hemos tenido, sacado esta guía que usted la puede adquirir allá en su parroquia, en la parroquia más cercana. Eh, vamos a trabajar los sacramentos fuente de la gracia. Los sacramentos fuente de la gracia. Y hoy vamos a preguntarnos, ¿qué es la gracia? Partamos de la Sagrada Escritura. Quisiera compartirles en este momento eh, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. El poder divino nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado por su propia gloria y grandeza. Por ellos, hemos entregado en posesión de las más ricas y preciosas promesas para hacernos así partícipes de la naturaleza divina, una vez que hayamos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las pasiones. ¿Qué es la gracia? Es la pregunta que hoy nos hacemos. Para ir comprendiendo eh, los sacramentos como fuente de la gracia, partamos de esto. ¿Qué es la gracia? El apóstol San Pedro nos ha dicho que la gracia es el poder divino la fuerza de Dios que se nos ha dado de manera gratuita para poder acceder a la vida de Dios y para poder mantenernos en este camino de santidad. Con nuestras propias fuerzas, mis queridos hermanos, no podemos avanzar en este camino. Es con la misma gracia, con la misma fuerza de Dios, con la misma vida divina que podemos mantenernos y perseverar en este camino. ¿Para qué nos alcanza la fuerza suya y mi fuerza? Para nada. El demonio, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Solo la vida divina, solo la fuerza de Dios, nos permite mantenernos en este camino. Haga su comentario en el chat de esta transmisión y seguiremos conversando sobre los sacramentos, fuente de la gracia. Un abrazo para todos. Recuerde buscar cerca a su sector o en su parroquia la asamblea familiar donde se compartirán la temática de la Semana Bíblica. Un abrazo para todos.